Lamentablemente las relaciones, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están en el peor momento de los últimos 100 años y no estoy exagerando, no hay momento en la historia de los últimos 100 años entre Venezuela y Estados Unidos que las relaciones estén tan malas. Y les voy a dar ejemplos, O decreto Obama que consideraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Imagínense, Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creó el marco legal que permite a todas las agencias del estado considerar a Venezuela un enemigo y de hecho han trabajado sobre la base de que Venezuela es un enemigo para los Estados Unidos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que legalmente las agencias del Estado norteamericano, lo que llaman aquí el Estado Profundo, las agencias de inteligencia, la CIA, la NSA, el Consejo de Seguridad Nacional, todo el Homeland Security, todo lo que el aparato militar, lo que llaman también en otros lados la securocracia, bueno, siente que tiene la base legal para atacar a Venezuela porque técnicamente ya está legalmente amparado como un considerado un enemigo. Con el presidente Trump la situación empeoró, y le voy a dar evidencia, no son opiniones, evidencia. El presidente, el secretario Tillerson, dijo en la audiencia, antes de ser nombrado en el Senado, confirmado como en su cargo de secretario de Estado, dijo que una de las tareas que él se veía a sí mismo era el de trabajar para eh, que el presidente Maduro sa saliera del poder crear las condiciones para que el que presidente Maduro saliera del poder. Eso lo dijo antes de ser nombrado. Recordemos que antes de ser nombrado, el secretario, el señor Tillerson era el presidente o el CEO que llaman, el director ejecutivo de Exxon, y que Exxon tiene una demanda contra Venezuela por 18 mil millones de dólares que quiere cobrar y los tribunales de arbitraje eh, internacionales han sentenciado a favor de Exxon solo por 1.600 millones de dólares. Es decir, Exxon cree que tiene 16.400 millones de dólares adicionales por cobrarle a Venezuela. Y este es el señor que antes de tomar su cargo decía yo quiero derrocar al presidente Maduro y fue confirmado por eso. El director de la CIA públicamente confirmó que trabaja con Brasil con México, perdón, y con eh, Colombia para derrocar al presidente venezolano. El general McMaster, quien es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, también dijo públicamente, ahora sí Brasil que estaba trabajando con Colombia y con Brasil eh, en un plan para eh, usar las capacidades militares eh, eh, de Brasil y de Colombia para atacar la crisis humanitaria en Venezuela y que Estados Unidos no iba a intervenir directamente sino que iba a apoyar a la fuerza de los países vecinos eh, para que ellos usaran sus capacidades militares en caso de que la crisis venezolana empeorara y dijo que Venezuela era un peligro también para la seguridad nacional el almirante del Comando Sur, Carl Tiet, dijo también que él esperaba que la crisis humanitaria en Venezuela iba a empeorar y que estaba listo, todos los planes estaban listos para eh, activarse en Venezuela para resolver la crisis humanitaria y que Maduro era parte de la crisis humanitaria. Entonces tenemos al director de la CIA, al secretario del Estado, al director del Consejo de Seguridad Nacional, tenemos al de jefe del Comando Sur y tenemos a John Kelly que fue antiguo director del Comando Sur y ahora como jefe de gabinete también diciendo que Venezuela es un peligro para eh, la región y que él estima que la situación va a empeorar y para culminar tenemos al propio presidente Trump que dijo que estaba sobre la mesa la opción militar para eh, resolver el problema venezolano ¿qué más pruebas quieren? que el Estado norteamericano está conspirando clandestinamente para eh, atacar a Venezuela. Pero peor aún, hay un señor que se llama Steve Bannon, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional desde febrero de este año con el presidente Trump hasta hace dos semanas, tres semanas, hasta final de agosto, y él en un programa de televisión confirmó que cuando llegaron a la presidencia tenían lista en la mesa la opción de un bahía de cochinos para Venezuela. Nunca habíamos tenido tal agresividad en la historia de Venezuela con la región. No existe. Entonces este es el momento más grave de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y de las relaciones entre Venezuela y la región, puesto que considera es el resultado de una ola de derecha, una ola reaccionaria, una ola de recolonización que quiere destruir UNASUR, quiere destruir ALBA, quiere destruir CELAC, los instrumentos uh, nuevos de la diplomacia regional y quiere regresar a la OEA como el agente dominante de recolonización del continente. Y lo hacen en momentos en que el presidente Trump golpea también a México golpea al Caribe, golpea a Centroamérica, los amenaza, les hace chantaje y bajo la presión del nuevo gobierno racista de Trump, esta gente está actuando contra Venezuela. Es el peor de todos los momentos posibles en 100 años.